Hello my friend, how are you today? Mi nombre es Juan Reyes y bienvenidos a mi canal Joy Real. Hoy les quiero compartir acerca de la creación. ¿Por qué? ¿Por qué? voy a empezar acerca de la creación? Mucha de la gente no entiende que tiene que primero ir al problema donde es el problema y después uh, puede resolverlo lo demás. Ahora. Eh, quiero explicarles que si ustedes fueran programadores o tienen amigos programadores uh, Por lo regular siempre tienen que empezar desde el principio Y ven cada palabra, cada letra, cada número Cómo está escrito Y ahí empiezan a ver dónde está el error Si no empiezan desde ahí Entonces no sabrán eh, cuál es el error eh, yo les quiero mandar primeramente saludos a mis amigos y a, a Boris, a Leti y a, y a Berry, que es el que me hace enojar todos los días entonces, este, pero es un agradable amigo es just uh, es people pero uh, tenemos diferentes ideas ¿no? diferentes formas de interpretar las escrituras Uh, igual que muchas personas católicos evangélicos o otros que se dejan llevar por religiones eh, en realidad yo les voy a hablar acerca de lo que dicen las escrituras no importa qué biblia tú tengas sea católica sea uh, cristiana como tú lo quieras llamar o tengas una uh, una biblia en hebreo en, hebre ajá, en hebreo eh, es lo mismo, sol, algunas traducciones están más definidas en inglés o en hebreo. Eso es lo que cambia. Um, antes de, de empezar este, este video, eh, quisiera hacer una pequeña oración porque realmente al abrir las escrituras estamos adquiriendo sabiduría en el cual nosotros no podemos entender 100%, eh, por eso les quiero invitar que cierren los ojos, no importa dónde tú estés, si estás trabajando, estás en la casa, no importa, no tienes que hincarte, doblar rodillas, hacer un, un drama ahí, para decir, yo estoy orando, yo estoy llorando ¿no? no, no, no, solamente cierra tus ojos y déjame orar, querido y amado, Amantísimo Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este día, Señor. Y te agradezco porque ah, me estás usando para hacer este video. Tú sabes que realmente ah, no me gusta tomarme fotos ni grabar videos, pero la honra y la gloria sea para ti, Señor. Tú dijiste que, que si nosotros no hablábamos, las rocas iban a hablar por nosotros. Así que Señor, te pido que me unjas del Espíritu, para que podamos hablar, pueda hablar acerca de tu palabra y cuál es la realidad y el día que quieres que te adoremos. La creación que tú hiciste, Señor, fue hecha para el hombre para que nosotros ah, disfrutáramos de estas bellezas, de este paraíso tan hermoso que tú nos construiste y que lamentablemente nuestras manos ambiciosas y egoístas han destruido tanto a los animales, las plantas y hasta al mismo hombre. Señor, perdona nuestros pecados y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, te pido que, que nos dé sabiduría y entendimiento para que sepamos quién es nuestro Dios verdadero. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén y Amén. Bueno, amigos y amigas, uh, eh, no sé si tengan una Biblia en mano No sé si solamente quieran escuchar mi voz Pero yo les recomiendo que, que no se dejen llevar por lo que estoy diciendo ahorita Sino que agarren sus Biblias O métanse a Google Ya es eh, bien fácil ten, eh, meterse al Internet En su teléfono, en su computadora Métanse a Google Y buscan Génesis capítulo 1 ...al capítulo 2, que voy a abarcar, que es el hasta el versículo 3, me parece. Hasta el 3, exacto. Y solamente hasta ahí, porque quiero aclarar eh, qué es lo que tú sigues. ¿Sigues una religión? ¿Sigues una costumbre? ¿O sigues a un pastor o a un sacerdote de lo que él te dice? Ahora, te voy a decir algo de este video. Este video no está editado, nada... Eh, realmente es 100% original, así que si escuchas un avión, una bomba que cae por aquí, no te espantes, es original. Uh, no sé si tú creas en Dios o no creas en Dios. Mira, si tú no crees en Dios, entonces tú crees en, en la teoría del Big Bang. El Big Bang fue creado por medio de átomos que supuestamente, una explosión, Hubo una explosión hace miles y miles de años, y de ahí salió todo eh, imaginablemente. Eh, pues así se fueron dando las cosas, fueron evolucionando y todo eso. La pregunta para aquellos que no creen en Dios y creen en la evolución es, si nosotros venimos del mono, ¿por qué no ahorita ya tenemos unas alas y empezamos a volar ahí? Porque ya era para que estuviéramos volando, ¿no? Pero bueno, teorías, teorías, teorías. Tú decides en quién crees. Tú decides si quieres eh, creer en un Dios vivo o en un Dios muerto. ¿Sabes? Uh, me ha tocado con muchas personas que no quieren leer las Escrituras por una simple razón. Porque a todo lo que... Le agrada al ser humano como tener sexo, como tomar, como bailar, como fumar, como las drogas, como estafar, como matar, como enojarse con su prójimo. Eso le agrada al ser humano. Entonces cuando lee las escrituras y las escrituras te dicen que eso es malo, para ti es una ofensa. Cuando te dice alguien cambia tus hábitos, mira, bañate esto. Ah, no, así me agrada, tienes que amarme tal como soy, no sé qué. Entonces, Dios no quiere que estés todo asqueroso, quiere que seas una persona limpia, una persona pura, que el cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tal vez ahorita me refleja un poquito la luz, pero cuando tú tienes esas vestiduras que... Que el mismo Yeshua o Jesús te va a dar, tu, tu, tu traje va a brillar, tú vas a brillar. Ahora, quiero quiero explicarte por qué, uh, por qué mi vida ha cambiado mucho. Y te voy a leer una parte, uh, te voy a, ir, voy a ir parando para irte explicando, pero también te invito a que veas los otros videos si no los has visto, mira...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 Y fue la tarde y la mañana un día. Estamos viendo que ahí creó el primer día. Ahora, esto lo puedes ver literal porque realmente te voy a hablar del, de los días de la semana. Aquí Dios ya había desde, desde la creación había puesto los días de la semana. ¿Cuántos días iba a tener la semana? Dice que, que en el principio la tierra estaba desordenada. Ahora... Cuando tú estás lejos de Dios, tu vida siempre va a estar desordenada. No importa qué es lo que tú hagas, no importa, vas a estar desordenada. Pero dice que tenemos una esperanza, que es el Espíritu de Dios que se mueva en ti. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en ti, para que tengas mejores frutos. Dice, ahora, cuando tú estás aceptando a Dios, vas a encontrar luz, ¿ves?, Mucha de la gente me doy cuenta que en su forma de vivir la vida tienen un montón de basura en su vida y no tienen a Dios en, en su mente y en su corazón. Siempre se están metiendo basura, tienen tiempo para chistes, para groserías, para tomar, para fumar, para todos esos, hasta para comer mal. Tenlo por seguro que esas personas que, que no les gusta comer una forma, una, llevar una vida más saludable, eh, lamentablemente, eh, se están desordenando, ¿ve? Por eso dice acá la palabra que dice que la tierra estaba desordenada, o sea, ¿qué quiere decir desordenado? Prácticamente en todo, si tú eres desordenado en todo vas a llevar una vida de tinieblas. Ahora, no somos perfectos, déjame decirte que no somos perfectos, tratamos de llevar una vida ordenada pero el que nos ordena nuestra vida es nuestro dios ahora eh, si tú ves el video anterior ahí te voy a explicar un poco más de detalle porque ahorita me quiero basar qué día debes tú adorar a dios ahora dijo y dijo dios sea la luz y fue la luz y vio dios que la luz era buena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 Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo y la tarde. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Estamos viendo que cuando separó Dios los cielos y la tierra fue el segundo día. ¿Ven? Ya estamos en el segundo día. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo del, de los cielos y en los cielos, en un lugar, descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. O sea que el mar y la tierra fueron separados. Y vio Dios que era bueno. Ah, también está diciendo que era bueno, ¿ves? O sea, todo lo que Dios hace es bueno. Después dijo, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol del fruto que que del fruto según su género que de semilla este este en él sobre la tierra y fue así vea esto fue así por medio de una semilla todo lo que tú puedes ver aquí dios lo creó no fue por medio de una explosión produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el tercer tercer día ok estamos hablando que él creó todas las plantas en el tercer día no ahora vamos y fue la tarde y la mañana o oh no perdón dijo dijo luego dios hay alumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirva de señales para las estaciones, para días y años. Ah, o sea, acá nos está diciendo que, que ya, que nos va a servir como señales, como señales tanto de días para años. O sea, que para, para Dios todo fue bien ordenado, ven, fue fue dándole seguimiento a, a, un, a, a su creación organizadamente. No, no creó primero los animales y después separó Dios la tierra. Así que Dios fue organizado. No podemos ser desorganizados porque estamos perdidos. Dice... Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dice, y, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.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 en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que, la, mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo, frutificad y santificaos, y llenad las aguas que en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Ahora, en el quinto día fueron creados los animales. Y dice fructificados y multiplicados. ¿Ven? O sea que todo, todo va en completo orden. Tú no puedes decir, ah, no, vamos a cambiar eso por aquello, esto por esto. No, esto no me agrada y esto hay que ponerlo. No, no, no. Todo va en su debido orden.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 Creó al hombre y a la mujer a semejanza de Él. Wow, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo valioso que, que somos para Él? ¿Tú piensas que cuando te pones un tatuaje, cuando dices me quiero ver más bonita, me quiero hacer esto, me quiero hacer eso, tú le estás diciendo al Señor, déjame decirte esto, duele? Pero tú le estás diciendo al Señor, Señor, te equivocaste, Señor, tú no me creaste bonita, tú no me creaste eh, guapo, te hizo falta acá, te hizo falta acá. Aquí al hombre le hizo falta un aretito, por eso ahora todos los hombres usan aretitos. Yo me pregunto, ¿por qué no se ponen uno aquí para que les hagamos como, como los güeyes de ganado? Hay muchos que se lo ponen. Pero qué triste, ¿no? Qué triste. Si Dios nos dio dos manos, dos pies, una boca, dos orejas, dos ojos, una nariz, ¿por qué las vamos a arruinar? ¿Por qué arruinamos nuestro cuerpo? ¿Acaso Dios no nos creó hermosos? ¿No dice aquí que nos creó semejante a Él? Ahora dice, y todavía nos da una bendición, y dice, los bendijo Dios. Dios nos bendijo. Ahora tú decides si quieres ser bendecido o no. Y les dijo, frutificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y soñar. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Guau, ¡Wow! ¿Él no nos puso como cola? ¿Él no nos puso que seamos que, que, que un perro venga y, y nos gobierne a nosotros? ¿O un oso que nos gobierne? ¿Un tigre? ¿Un pero lamentablemente no queremos obedecer la voz de Dios, ¿ven? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¡Wow! Si se dan cuenta aquí, Dios nos había dicho, pueden comer de todo esto, de todo pero nosotros no, nos gusta desobedecer, te dicen no hagas esto porque te va a ir mal, pero bueno, total. Y a toda bestia, y toda la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde, y la mañana, el sexto día, el hombre fue creado en el sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todos, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo, de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque él, en él reposó toda obra que había hecho en la creación. Ah, mira, mucha gente dice, ¿y cuál, cuál es el día séptimo? Yo no sé, es domingo. Muchos piensan que el sábado es para los judíos. Pero si tú te das cuenta en tu calendario en tu teléfono, te vas a dar cuenta que el primer día de la semana empieza domingo, Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Y cae sábado. ¿Tú sabes por qué los judíos guardan el sábado? Porque Dios lo bendijo. Y lo santificó. Así de simple. No es de que puedes venir a guardar cualquier día de la semana. En el día lunes, martes, miércoles, jueves, domingo. No. No. Dios instituyó un día en específico para cual sea glorificado el nombre de él. Ahora vas a decir, este es el Antiguo Testamento, ya no es válido y todo. ¿Sabes? Yo no sé si, en, si tú crees que el Antiguo Testamento ya no sirve, pero aquí no hay una parte donde diga que no sirve. Tú decides a quién quieres elegir, si quieres cambiar tu vida y ordenarla con nuestro Señor Jesús o quieres vivir una vida desordenada todavía donde vives en borracheras, drogas, alcohol o llevar una vida desordenada que dices ah no me quito la playera y me la pongo por allá, me quito los pantalones y los aviento por allá, los calcetines por allá. O cuando como igual dejo los trastes sucios ahí. Si tú quieres llevar esa vida y cuando veas las cosas que vienen, no te espantes. Porque como estaba diciendo en el video anterior, mucha gente le tiene miedo a, este, a esta pandemia. Pero no se quiere cuidar en su forma de alimentar. Dice, ah, pero de algo me tengo que morir. Ah, no, yo no me voy a si me van a comer los gusanos que me coman bien bueno entonces ¿por qué le tienes miedo al coronavirus? Dios te dice alábame en el día que yo te doy en el siguiente capítulo entenderás por qué es tan importante guardar este día y este día, en realidad, no fue cualquier día, no fue como el primer día que dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios, eh, y dijo Dios, uh, sea la tarde y la mañana un día, luego dice, tarde y mañana el segundo día, uh, ahora, ¿sabes que, que estamos tanto en el mundo que estamos tan confundidos? Dice, está diciendo tarde y mañana un día. Oh. ¿Sabías que el horario no empieza como, como te lo han hecho creer que dicen, "Oh, a las 12 de la noche es el otro día." No. Realmente empieza, bueno, aquí en donde yo estoy el sol empieza a salir a las 5 de la mañana. Uh, aproximadamente ahorita creo que está, sali está saliendo a las 6, a las 6 de la mañana Y oscurece aproximadamente a las 7 de la noche Ese es el primer día A las 7 de la noche deberían ser las 12 de la noche Y para hacer eh, para ya el otro día Pero mucha gente no Estamos tan, tan, tan en el mundo que no conocemos ni los tiempos y déjame decirte que ya estamos en los tiempos de terminar la gracia de Dios. Porque estamos peor que Sodoma y Gomorra. Tú decides si quieres seguir viviendo así o quieres hacer un cambio en tu vida. Y si quieres hacer un cambio en tu vida, te invito a que sigas viendo estos videos. Y déjame decirte que si te ha gustado este video y te sirvió para algo, te, te invito a que le des like, te suscribas... Y se los mandes a tus amigos, porque realmente el siguiente video va a hablar acerca del huerto del Edén. Tenemos que descubrir dónde empezó todo. Y si no empezamos a investigar de dónde empezó todo, nunca vamos a encontrar la falla en donde tenemos que empezar nosotros mismos también. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Dios te bendiga y no importa... ...de qué religión seas... ...solamente te digo que... ...lo que están aquí en las escrituras... ...es lo, que, lo único... ...que vamos a estar... ...allá en el cielo... ...justificado... ...que no es la ley de Moisés... ...porque en ningún momento... ...Moisés dijo... ...y vio que era bueno... ...de gran manera... ...si tú lo lees dice... ...Dios dijo... Tienes que entender bien las escrituras. No te dejes llevar por lo que dicen los demás. Déjate llevar por lo que dice Dios. God bless you, my friend. And thank you for watching my video.